Muy buenos días a todas y todos. Estamos el día de hoy muy contentos de tener a dos queridos colegas y amigos de hace muchos años. Y antes de iniciar quisiera hacer dos eh, espacios de noticias y asimismo también eh, abrir el espacio para alguna otra comunicación que alguno de ustedes nos quiera hacer llegar. La primera es que el día jueves este jueves eh, 20, perdón, eh, eh, 22 de marzo a las 12 horas en el aula magna de la facultad de filosofía y letras va a hacer la presentación el doctor Horacio cerruti y el doctor eh, Manuel eh, González eh, una conferencia sobre la filosofía de los pueblos originarios desde hace muchos años eh, Manuel ha venido trabajando toda una serie de reflexiones filosóficas y junto con uno de los grandes eh, filósofos críticos latinoamericanos, que es el doctor Horacio Cerruti, presentan a las 12 del día eh, de esta semana. Eh, me parece que es, una, es un muy buen eh, evento que nosotros podemos eh, incluir también por razones de clases el doctor eh, Manuel no pudo estar con nosotros, eh, él se disculpó, de hecho lo teníamos ya agendado en el programa, pero cuando se dio cuenta que sus clases eran el martes, pues declinó estar con, con nosotros, pero es parte de este programa que nosotros hemos hecho. Eh, la segunda comunicación es eh, justamente eh, una, una noticia que para toda la comunidad universitaria pues ha sacudido es eh, la, el fallecimiento de Stephen Hawking, que como ustedes saben, se dio la, eh, eh, en ese mismo día, eh, un día después de la muerte de Max, eh, curiosamente, y justamente eh, su nacimiento se dio también al mismo tiempo de otros eh, grandes eh, físicos, de manera de que perdimos posiblemente una de las mentes más brillantes que eh, eh, teníamos hasta este siglo, y ahora... Eh, justamente se, han, se van a organizar toda una serie de eventos académicos y dentro de los últimos eh, elementos de discusión y de debate eh, del doctor Hawking fue justamente eh, colocar a la filosofía en tela de juicio diciendo que quizás la filosofía había muerto y justamente porque carecía ya de, eh, del fundamento de las evidencias y justamente esto yo creo que dará para mucho eh, de que hablar durante esta, esta semana. Y justo con eso también el día de hoy nos acompañan dos eh, queridos eh, profesores y colegas.